Bienvenidos, esto es Tiempo de un Cuento para Pensar con el Corazón. Y en esta ocasión, para iniciar esta semana, traemos un relato, una historia, cuya enseñanza, tal vez, podríamos decir que es común. Una muy predecible. Sin embargo, es una enseñanza que no podemos dejar pasar de largo. Es una enseñanza que necesitamos tener muy en cuenta. Es una enseñanza que, de nuevo, tiene que ver con las relaciones, con algo que a unas personas más que a otras le sucede con cierta periodicidad, pero dentro de cualquier ámbito que pueda ocurrir una situación de enemistad, de diferencias, de odio frente a, a, a otros individuos, lo mejor que puede pasar para los que están inmiscuidos y para la sociedad como tal, es aprender de esta enseñanza. Recuerden que el lema de este programa es Este cuento es tu cuento, porque lo que buscamos es que nos identifiquemos, que los cuentos sirvan dentro de la ley de los espejos para hacernos reflejo acerca de cualidades, virtudes, situaciones, aprendizajes. Entonces, de alguna manera, aquí, cada historia está narrando algo de ti, tal vez en muchas ocasiones. Y desde ese punto de partida, es que enfocamos o hacemos el llamado a que cada historia con su enseñanza pueda ser de valor en nuestro día a día. Nos podamos identificar en ella, podamos encontrar esa reflexión y llevarla a cabo. Entonces, vamos a irnos con la historia y recuerden recuerden que... La intención que tenemos con estas historias también es que compartamos las diferentes reflexiones o interpretaciones que podamos encontrar a partir de una historia. Eh, por lo tanto, eso que a ti se te ocurra, esa reflexión, eso que diga, ah claro, eso eh, me suena a esto, lo puedo interpretar también por este lado, esto me hace pensar, en esto se parece a mi vida, escríbelo en los comentarios para que enriquezcamos este ejercicio de las historias a través de las cuales Encontrar partes de nosotros mismos, que es también parte de la intención. Pues bien, dice la historia que cerca a un pueblo, cerca a una comunidad, a un pequeño conglomerado de viviendas, un caserío, cerca a una pequeña ciudad o un municipio, vivían dos vagabundos. Es decir... Sus casas estaban sumergidas en, el, sumergidas en el bosque, en medio del bosque. Allí pasaban la noche, allí estaban sus chozas, no eran como tal unas casas, ya sabemos. Sus chozas estaban en medio del bosque y en el día se iban al pueblo. Llegaban entre las calles a pedir alguna limosna, a ver algún trabajo que pudieran hacer y ayudarse con eso para vivir. Pero estos dos vagabundos, entre ellos, se la llevaban muy mal se detestaban. El uno para el otro, en términos de hoy en día, era el hater para el otro. Se odiaban. Y dentro de ese odio, hablaban a las otras personas sobre lo malo que era el otro. Se juzgaban y se señalaban. Se retorcían los ojos y querían dar la, la, a los otros la alerta de que, hey, no puedes confiar en la otra, en, en ese quien que es mejor que no le ayudes, que de pronto está mintiendo, etc. Pues bien, estos dos vagabundos tenían cada uno una particularidad. El uno era cojo y el otro era ciego. El uno tenía dificultades para moverse y el otro no podía ver. Una noche, en tiempo de sequía y con un fuerte verano, llega un incendio al bosque el bosque ardía con llamas que además por la presencia del viento se diseminaban muy rápido se extendían y comenzaban a abrazar todo el bosque haciendo que los animales salieran corriendo y como cosa rara cuando estas cosas ocurren en muchas ocasiones es en medio de la noche donde toman las personas sin, sin ningún tipo de prevención y por sorpresa de manera que se sienten acorraladas y de esa manera en ese estado Encontraron al ciego y al cojo las llamas del incendio. Cuando ambos se dieron cuenta, desde sus chozas, de lo que estaba pasando en el bosque, ya el fuego estaba demasiado crecido. Sentían las llamas muy encima de sus chozas. Y al tratar de hacer algo, se encontraron cada uno con una situación especial. El ciego, aunque podía moverse, no podía ver cuál era el mejor camino no podía ver hacia dónde las llamas todavía daban un espacio a una oportunidad de salir corriendo. Por lo tanto, por lo tanto temía que al acercarse, al meterse por uno de los caminos, se encontrara con que las llamas se estuvieran cerrando y no pudiera luego retornarse. En el caso del cojo, este sí que podía ver por dónde había un camino para salir. Sin embargo, su condición física no le permitía correr. No le daba la certeza de tener la velocidad necesaria para atravesar ese camino, los pocos caminos que quedaban que rápidamente se iban a cerrar, con las llamas, y entonces iba a quedar en medio de él. Podía ver el camino, pero lo que más fácil veía era su muerte inminente, su muerte cercana. Mientras el ciego podía moverse, pero sus movimientos no atinaban a ser una salida o un escape de aquella situación. En un segundo, en un momento, a ambos se les ocurre una idea. En el momento de dificultad, ante la amenaza que ambos estaban afrontando, se acuerdan del otro. Y el ciego piensa, mmm, qué bien me vendría la ayuda del cojo y está aquí cerca. ¿Cómo estará? ¿Qué estará? ¿Cómo estará siendo ante esta situación? Él sí puede ver. Y el cojo pensó. Oh, ¿Cómo la estará pasando el ciego? Él tiene una muy buena fuerza y tiene piernas para salir corriendo. Entonces, casi en simultáneo, el ciego va saliendo de la casa. Comienza a salir de su choza y al mismo y al, al tiempo que va saliendo, escucha también al cojo saliendo de su choza y acercándose. Y le grita, ciego, ciego, ven hacia aquí, escucha mi voz, te digo por dónde, ven hacia aquí. Y él se iba acercando también, iba viendo un camino y arrastras como podía, se iba acercando. Y cuando lograron encontrarse, inmediatamente el ciego Tomó al, al cojo como pudo, lo puso sobre sus hombros y el ciego, perdón, el cojo, desde la espalda y desde los hombros del ciego, comenzó a decirle por dónde salir. Muévete hacia acá, a la derecha, hacia acá, corre. Es... Y para salvarse, para salir de las llamas que consumieron completamente sus chozas y gran parte del bosque, tuvieron que convertirse en uno solo. No hubo oportunidad para pensar en las diferencias que tenía. No hubo oportunidad para hablar mal del otro, para considerar o recordar lo que del otro les caía mal o les chocaba. Simplemente tuvieron oportunidad de hacerse uno y salir de las llamas. Para todo el pueblo fue impresionante, fue increíble verlos salir juntos y salvarse. Y para ellos también lo fue. Sobre todo cuando después de todos estos acontecimientos en su reflexión no lograban recordar por qué era que estaban enojados. No lograron hallar el momento y una causa realmente válida para que se cayeran mal. Simplemente el tiempo fue pasando y algunas diferencias, rencillas, tal vez envidias entre el uno y el otro, malos entendidos frente a otras personas. Los habían hecho enojar. Pero a ciencia cierta, no tenían por qué estar separados. No tenían por qué odiarse. Y desde aquel momento, el cojo y el ciego se volvieron amigos. Quedaron atrás, digámoslo así, quedaron en las llamas. Quedó consumidas por las llamas la enemistad. Como pueden ver... Tal vez es una historia o un cuento que pueda ser algo común, una enseñanza trivial, tal vez, de que, oh, sí, claro, o sea, el cojo puede ver, el ciego se puede mover, pues se van a juntar, van a hacer match, se van a encontrar y se van a ayudar. Sencillo verlo, sí, pero si lo traemos a la vida real. Lo mismo ocurre en muchas situaciones donde personas que se caen mal, personas que no se pueden ver, personas que tienen conflictos de hecho alimentados también por malos entendidos, por chismes, también harían un muy buen complemento. Y se, se hace evidente. Ah, este puede hacer esto, este puede hacer esto. ¡Qué buen equipo harían! De eso se trata la historia. Equipo. Construir equipo. La historia apunta de una manera muy valiosa a, a, al por qué considerar su enseñanza porque en ella nada más y nada menos lo que está en juego es la vida de ambos. Entonces es un equipo que se ha armado en pro de la vida. Por eso se están apoyando. La vida de ambos lo que está allí en juego. Y por lo tanto, esa, ese argumento, esa razón de proteger la vida, está por encima de las diferencias que puedan hallar entre ellos. De ahí que volviendo a la vida real. La capacidad que tengamos los seres humanos de encontrar los propósitos profundos, las razones trascendentes para hacer algo, es lo que nos puede ayudar a encontrarnos desde el corazón. Una enseñanza, una reflexión esencial dentro de esta historia es recordar que en realidad todos estamos conectados, todos somos familia, todos somos hermanos, hermanas, todos tenemos la misma esencia, que es nuestra espiritualidad. Y a partir de esa espiritualidad, ahí está, ahí como afuera, ¿no? a partir de nuestra espiritualidad, donde nos encontramos diferentes, pero a la vez iguales, o sea, la espiritualidad nos permite recordar que somos iguales en esencia y desde esa esencia es reconocer la individualidad, la autonomía, la posibilidad de que cada uno tenga su propio camino. Eso nos lo permite la conciencia espiritual. Pero el hecho de saber de que somos iguales en esencia, de que tenemos las mismas capacidades, y a la vez reconocer que cada uno tiene su propio camino, es, un, es una vía, es un trampolín hacia la comprensión de que tú, desde la esencia que compartimos, Puedes haber desarrollado virtudes y capacidades y cualidades en tu individual, individualidad diferentes a las mías. Lo cual te convierte en un maestro para mí. Te convierte en un apoyo para mí. Te convierte en una ayuda para mí. Algo que me aporta valor. Quiere decir que cuando encontramos ese propósito trascendente en la historia proteger la vida... Lo que hacemos es olvidarnos de lo que aquí nos separa y recordar lo que desde aquí del, del, del corazón nos une y siempre nos ha unido. Los momentos desafiantes, los momentos de dificultad no dan tiempo a darnos vuelta con lo que aquí nos separa, lo que cada uno tiene en su mente, la cárcel en la que cada uno está viviendo en su pensamiento. Hasta ahí llega y en ese momento lo que aflora es el impulso de preservar la vida. Desde el corazón, ayudarnos. Esto es un cuento. Pero ¿cuántas veces no ha ocurrido? Una tragedia mundial hace, de hace poco, los terremotos en Turquía y en Siria. ¿Cuánta de esa gente no se hablaba, ni se conocía o tenían alguna rencilla? Pero al verse sobrevivientes, se dieron la mano para salvarse a ellos o para ayudar a otros más. Es un impulso que desde el corazón nos ayuda a recordar de que al fin de cuentas si estamos aquí sumar nuestras manos nos hace más fuertes tal como sumar nuestras cabezas nos hace más inteligentes esa es una enseñanza fundamental y es la esencia de este cuento con el que iniciamos esta semana darnos cuenta que cuando hay un propósito trascendental nos olvidamos de lo que nos separa desde la mente y nos permitimos que nos conecte la inteligencia del corazón es una, es, también parte de lo que son estas historias es la posibilidad de reflexionar que la inteligencia del corazón gracias a la inteligencia del corazón sí somos capaces de aprender por cabeza ajena porque existe el refrán y el dicho ¿no? nadie aprende por cabeza ajena la mayoría no lo hacemos, no es nuestra disposición natural a veces o, o a común, pero sí tenemos la naturaleza, desde el corazón, de ser capaces de ver lo que el otro vivió, lo que otro pasó, en este caso lo que un cuento cuenta, y aprender de ello. ¿Por qué la inteligencia del corazón sí puede hacerlo? porque es capaz de recordar que estamos conectados, que somos uno y que tus enseñanzas pueden hacerse mías si yo te presto atención con el corazón. Igual puede ocurrir con estos cuentos. Recordar esas enemistades que se construyen a veces. No valdrá nada en un momento en que necesitemos a esa persona y no sabemos cuándo va a ser. Pero a la vez, hablando en términos de encontrar ese propósito trascendente, démonos cuenta que el propósito trascendente está en que cada uno pueda llevar limpio su corazón reluciente. Y para llevar limpio y reluciente el corazón, hay que limpiarlo, valga la redundancia, hay que liberarlo de esas rencillas y de esas enemistades. Por lo tanto, ese es el fuego del que hay que salir. Es el fuego infernal que nos consume del rencor y del odio. Hay que salir de ahí. Y podemos entender también que podemos unirnos a otras personas, pero también a nosotros mismos. Porque a veces tenemos cosas que nosotros peleamos con ellas en nosotros mismos, como el orgullo y el perdón. Y se hacen conflicto Pero ¿qué tal aprender a tener orgullo desde las virtudes, como el perdón? ¿Qué tal aprender a sentirnos valiosos y a darnos el lugar desde la virtud, desde el ser creadores, por ejemplo, desde el perdonar? desde el comprender. Sería otra interpretación válida de unir virtudes dentro de nosotros mismos que en algún momento están distantes. Unirlas, encontrar su propósito trascendente de manera que nos permitan preservar nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, nuestra conciencia. Bien, recuerda, si te ha gustado esta historia, este cuento, dale like y también, si no lo has hecho, suscríbete súmate a este canal, a este camino de pensar con el corazón y también de manera muy especial nos apoyan si lo comparten. Compartan esto con sus seres queridos, a quienes sientan o ustedes consideren que les puede aportar valor esta historia y este contenido. No se pierdan los siguientes cuentos y en general todo lo que estamos compartiendo en Pensar con el Corazón, tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram y en todas las redes sociales donde estamos presentes fundamental compartan su, en, en comentarios su reflexión, su interpretación qué más se puede aprender de esta historia y bien, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy nos vemos en un próximo tiempo de cuento para pensar con el corazón un gran abrazo y que la pasen muy bien